Gracias. Para nosotros es algo muy sagrado, porque le vamos a dar de comer a la Santa Tierra, le vamos a dar de beber a la Santa Tierra. Y también asimismo mismo vamos a darle de comer y de beber a nuestro Padre Sol, al aire, a las ánimas benditas. Y vamos a pedirle a Dios que, que la Santa Tierra no deje de dar fruto que no deje de darnos la vida y que llegado el día de que nosotros le demos con nuestro propio cuerpo de comer a la tierra ella nos reciba porque hoy en día mancillamos la tierra de muchas formas mancillamos la santa tierra construyendo grandes edificios poniendo cemento, calles y no dejamos que la tierra sea fructífera y donde la tierra es para sembrar la hemos maltratado con los arados ...químicos, con las siembras de una tras otra, con las semillas que ya no son de Dios, que las ha hecho el hombre, pero también vamos a pedirle al Señor que esta situación que estamos viviendo, pues sea ya para nosotros un recuerdo y que mañana al pasado le contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, como nos contaron que ocurrió en 1918 que así nosotros se lo contemos a nuestros nietos que Dios nos conceda a nuestros a los que vienen atrás hoy en este día con mucho riesgo con mucho, con mucho temor estamos aquí que, dice el dicho a Dios rogando y con el mazo dando a Dios no nada más hay que decirle dame o quiero a Dios también hay que ofrecerle y a Dios hay que danzarle, hay que cantarle a Dios hay que darle estas ofrendas estas santas formas porque Dios todos los días nos manda la aire, nos manda el sol Dios todos los días nos da la dicha de abrir nuestros ojos y ver un día aunque sea nublado hermanos que este día ya no vieron la luz, porque aunque la ven, están en una cama. O otros pobres que ya no la ven y están todavía en la cama. Otros hermanos que llegaron este día y no han comido. Y nosotros, gracias a Dios, hemos cantado, hemos bailado, hemos comido, hemos bebido. Pero Dios y la Santa Tierra también nos esperan. Vamos a hacer esta ofrendita, compadritos, como cada año, para pedirle a Dios gracias, pero también para pedirle que la Santa Tierra no deje de dar su fruto, no deje de dar su maicito, sus frijolitos, porque muchos pobres necesitamos de eso. A veces dicen los compadritos que vienen de la ciudad, si no trabajan ustedes aquí, no comemos allá. Igual, si ellos no se comen lo que trabajamos aquí, tampoco comemos aquí, es un, es un trabajo. Pues le vamos a pedir a Dios que bendiga este altar que está sobre la Santa Tierra. Hemos puesto en el centro esa luz de aceite que representa la luz del sol, el centro. Es Dios que siempre está alumbrando al mundo. Pero también es ese esa signo de líquido, es pedirle a Dios que siempre haya esa agüita, que siempre haya esa bendición. Las cuatro velas que están formando la cruz son los cuatro puntos cardinales. Pedimos que Dios bendiga el norte, el sur, y el oriente y poniente, porque allí están esparcidos los hombres y las mujeres de toda esta santa tierra. Las ofrendas que vamos a poner es un poco de maicito que hemos tostado. Una parte está entero, otra parte está desquebrajadito y otra parte está bien molidito. El que está entero, ese representa la, el, la semilla que cae a la tierra para que dé frutos. El que está desquebrajadito somos todos nosotros que estamos vivos aquí, que andamos con penas y tristezas. El que está molido, son los que ya se fueron, porque ya entregaron ese polvito a la Santa Tierra. También vamos a ofrecer la flor, esta florecita que nosotros nombramos siempre viva, porque aunque esté así, sin llover, esa siempre está verdecita y está floreando. Vamos a ofrecer el agüita que lleva fruta. ¿Qué quiere decir el agüita? El agüita son cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, con nuestras penas, tristezas, nuestras alegrías, los dones y también es el fruto de la tierra. Y vamos a ofrecerle el pulquito a la santa tierra, porque la santa tierra también merece beber lo que nos da por parte del santo maguey. Entonces vamos a pedirle a Dios que por manos de un indigno servidor reciba esta santa ofrenda. Y después... Está entre nosotros el Padre Freud, que siempre ha sido una luz para nosotros en estos santos caminos. Le voy a pedir que él también esparza la ofrenda en la santa tierra, para que el Señor reciba de parte del sacerdote antigua y del sacerdote del ministro de la Iglesia y también reciba el Señor estas ofrendas y nos dé su bendición. Ahorita las, las madrinitas, las niñas que están aquí paradas, de blanco, ellas representan a cada uno de nosotros, que también representan esa luz que llevan en su mano, ese incienso, es la oración que le elevamos a Dios. Ellas lo van a ir bendiciendo, van a ir dando vuelta. Cuando, cuando empiece el, el vinoete, mi papá, Ahí está, cuando empiece el vinoete, van a, a persinar, en cruz, ahí donde está en su lugar. Y luego van a dar vueltecitas así, como vienen para acá, cambian de lugar, persinan de cruz. Vuelven a, hasta que pasen en los cuatro puntos. Y ahora sí, ya cuando acaben de persinar así, ahora van a dar al revés. Pero ahora ya nada más van a ir haciendo las cruces, caminando así. ¿Eh? No? Por favor, compadrito Maurilio. que es la primera ofrenda, que es la vida de todos nosotros. Le pedimos a Dios que reciba la Santa Tierra esta ofrenda de la flor y que el día que reciba también nuestro cuerpo lo acepte y la Santa Tierra lo guarde allí, porque de ella lo formó Dios. Vamos a pedirle a Dios que esta flor representa a las ánimas de aquellos que se fueron este año, de aquellos que se fueron por esta enfermedad, el Señor sabe al corazón que le hago presente en esta santa ofrenda y que allí me lo guarde hasta que el día que me vuelva yo a reunir con ella. Y le ofrezco a Dios por la comadrita Inocencia para que pueda también ella descansar en esa santa tierra y que el día que nosotros vayamos a descansar ese lugar Él nos reciba como esta flor que siempre vivamos para Él, con Él. Hacemos a la Santa Tierra este grano de maíz que hemos pasado por el fuego, que así como este grano nos da el sustento, nos da el pan de cada día, que no falte en ningún lugar de la tierra, que no falte en ningún hogar de nuestra patria mexicana, de nuestras familias, de nuestro pueblo, que las santas imágenes que estamos venerando hoy asistan a todos para que este maicito caiga a la tierra y de frutos Maicito que es desquebrajadito, es como nosotros que a veces cayendo vamos levantando, sufriendo, a veces vamos pidiéndole a Dios que nos perdone y no tratamos de cambiar, no tratamos de darle lo mejor, pero Él siempre está junto a nosotros nos levanta, que acepte las penas, los sufrimientos de los hombres y de las mujeres de esta santa tierra, para que en este santo día Tengan consuelo cada uno de sus penas y sus tristezas. la santa tierra este polvito de maíz así como ya ha aceptado los cuerpos de nuestros hermanos que han transcedido ya de esta santa tierra que en este día especialmente se acuerde el señor de que ya descansa en la tierra el alma de mi madre el cuerpo de mi madre y también descansa ya la comadrita Inocencia el Dios, el Dios. la comadrita Amada y tantos compadritos y comadritas el compadrito Juan García, para que este polvo que representa sus cuerpos, aliente su espíritu para que puedan guiarnos y nos den fuerza, fortaleza y nos ayuden a proseguir en estos santos caminos. que representan los frutos de la santa tierra, representan también para nosotros esa gratitud que damos a Dios por el alimento, por el sustento de cada día, que no falte en ningún hogar, que no falte en ningún lugar el pan para mis hermanos, que no falte en este pueblo, en esta comarca y en las de cada uno de ustedes, compadritos. Que al salir de este santo lugar lleven sus bolsillos llenos de la bendición de Dios, para que puedan llevar el sustento a su hogar. Que el denario, la moneda, que se han desprendido para venir hasta acá, que el mona, la moneda, el denario, que se ha desprendido cada uno de nuestros compadritos, compañeros, para sacar adelante esta festividad el Señor se los multiplique. Que así como esta agua riega esta santa tierra, se rieguen los campos, los montes, que así como esta agua se derrama en este santo altar, se derramen los ríos, los mares, para que no dejen de darnos vida, que los manantiales no se sequen para que podamos tener ese líquido tan sagrado que nos da Dios para poder vivir. Que los hombres tengamos conciencia y no sigamos contaminando el agua, que no sigamos desperdiciándola, que no sigamos peleando por el agua. Que Dios reciba esta ofrenda, la santa tierra beba y quede saciada para que nos dé el fruto y el sustento. santa tierra acepte este sagrado pulque, este santo néctar que el santo maguey nos regala y que Dios nos permite, nos los da para sustento con el cual se mantuvieron nuestro pueblo ñañú, nuestros abuelos, nuestros padres vivieron de él y ahora lo hemos desagraviado, Pidamos que este santo pulque riegue la santa tierra, para que de ella emane el agua santa. Los magueycitos no se sequen, los magueycitos sigan dando su cobijo, su isle, sigan dando, para que tengamos cobijo el día de nuestra muerte, llevemos nuestra mortaja, y mientras vivamos tengamos con qué saciar la sed, cuando andamos en la labor, en los campos, en los valles. Que este santo pulque Sirva también como sustento y refresco de las ánimas benditas del santo purgatorio especialmente. Nuestros jefes y todos los que se fueron ya y nos dejaron estas bonitas herencias. Que este santo pulque refresque al corazón y al espíritu de cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque hoy ha manifestado su amor por medio de los santos elementos, la santa tierra el agua, el aire, el sol pues hoy que con mucha pena por lo que sufrimos en el mundo pero con, también con mucha alegría porque nos ha permitido llegar un año más a esta fiesta el año pasado solamente le hicimos ofrendita sencilla pero hoy sí tuvimos la dicha de celebrarlo como teníamos que hacer. Vamos a compartir esta ofrenda, compadritos, porque así como la tierra ha comido, ha bebido, también nosotros tenemos que sustentar nuestro cuerpo y nuestras almas. Ya llevamos esta reliquia, y que la lleven ustedes a su hogar, a lo mejor llevarán un poquito en especie, pero llévenla en su corazón, en su cuerpo y, y cuéntenlo y, y platíquelo con sus conocidos, porque también eso llena, llena el espíritu en estos momentos. Ahorita se le va a servir primero a las niñas, que deben de comerlo primero, porque ellas están representando al mundo, a la cruz, a los cuatro puntos. Después lo compartiremos nosotros y lo debemos de comer y de beber con fe y si no lo queremos comer, no lo recibamos para que no se desperdicie porque esto ahorita ya se llama una reliquia para nosotros los ñaños una reliquia es algo muy sagrado entonces, si no nos vamos a comer, si no lo vamos a beber, no lo recibimos pero no lo vayamos a tirar allá afuera entonces Ahorita la, ahí las comadritas, los, los encargaditos, van a, a repartir en qué. Y les van a dar también su parte de ofrenda a cada uno, para que podamos degustarlo. Después de esto, compadritos concheros, eh, damos por terminado el santo compromiso. Solamente salimos allá afuera a entregar palabras y ya con la ofrenda hemos dado las gracias.